Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo de hoy vamos a continuar con el montaje de esta fresadora, nuestro modelo de fresadora Furagal que ya hace unos meses os enseñé cómo montaba toda la estructura y bueno, la he tenido un poco parada porque había algún componente que no me había llegado todavía, que en este caso es, un, es este spindle, que es un spindle nuevo que hemos, que hemos encontrado, que directamente la ventaja es que bueno no tiene no tiene escobillas vale eh, es como si fuera un spindle de los grandes de un kilovatio y medio pues ya ves que tiene tres cables vale pero en pequeño este es de 500 vatios concretamente y bueno como no me había llegado pues no no directamente no continúe con el cableado hasta que me llegara el el spindle entonces eso como ya lo tenemos aquí pues vamos a, a continuar con el montaje, lo que sí quiero hacer antes de seguir es haceros un pequeño resumen porque desde la última vez que os la enseñé a vosotros pues he montado alguna cosa mayores que en el vídeo anterior no estaba y que no he grabado básicamente porque eran bueno dos cosas que os enseñaré en, en directo para que lo veáis y nada voy a enseñaros esas cosas y continuamos con el cableado. Bueno, pues como os decía, lo que quizás más salta a la vista es que ya están los osillos puestos en, en los tres ejes, ¿vale? En el X y en el Z, que esto era algo que no tenía montado en el otro vídeo y aparte de eso, pues bueno, ya tengo las cadenetas colocadas, ¿vale? Bien sujetas a los carros, el spindle ya también está colocado, que tuvimos que hacer una pieza especial porque no era exactamente igual al que utilizábamos habitualmente, con lo cual, bueno, hubo que hacer un rediseño de la pieza, vale, aquí podéis ver la cadeneta de este lado, vale, y lo último, bueno, son estas piezas que podéis ver aquí en el eje X, que, bueno, como el, tenemos casi, bueno, casi no, hay un metro de distancia entre placa y placa, pues utilizo estas piecitas un poco para bueno para evitar que al apretar las, las ruedas del carro pues que eh, cuando venimos hacia el centro como hay mucha distancia entre un lado y el otro pues que esto no, no flex vale. Vale, pues ya tengo todo listo, eh, para ejemplo los cables aquí lo único que me faltaría es, bueno, voy a hacer una pieza para mantener esta ficha aquí así en esa posición y no tener que andar aquí con una brida Y bueno, tengo que colocar el soporte del stop de arriba y demás y preparar las piezas impresas para colocar los stops del eje X y del eje Y y empezar a poner los terminales a los cables para la caja de la electrónica. Ya tengo la caja montada, entonces ahora lo que me queda es colocar aquí el Arduino, y empezar a cablear todo lo necesario para poder eh, empezar a hacer pruebas con la fresadora. Vale, pues ya tenemos la, la caja completamente cableada y lista, así que bueno, voy a cargar el GBRL a la placa y hacer una primera comprobación de que todo se mueve como es debido, pues como aquí ya tengo los, algunos conectores puestos, los de los motores sobre todo, que es un poco lo que me interesa comprobar, pues ya eso, cargamos y hacemos una primera prueba de movimiento para ver que todo se mueve como es debido o si hay que cambiar la dirección de alguno de los, mot de los motores. Pues vamos a probar, a ver si no hace pum. Entonces encendemos, bueno, la luz se enciende y ahí tenemos ya corriente en el spindle. Vale, bueno, de momento no se mueve porque no hay nada conectado, pero vamos a enchufar cada uno de los ejes y ver que funcionan correctamente. Llevo un rato probando y volviéndome un poco loco porque no se movían los ejes pero sin embargo el GbRL se había cargado sin ningún problema hasta que después de un buen rato me he dado cuenta de que en este conector eh, que hay seis pines como podéis ver ahí están conectados en los de aquí y aquí en mi inteligencia suprema pues he conectado los, los cuatro cables de los motores allí con lo cual pues claro no se mueve el motor porque no están conectados los cuatro pines. Así que nada, me va a tocar desmontar esto y, y volver a conectar todo, aunque creo que eh, voy a tener que cortar y volver a grimpar porque estos conectores no son fáciles de sacar una vez que están metidos ahí dentro de la carcasa. Vale, pues ya está todo listo. Como podéis ver, tengo aquí el spin del cableado. Entró un poquito injusto, pero bueno. Entra, no debería tener problema Lo único que tengo que hacer es ponerle ahí un poco de, de cola caliente a, lo, a las puntas de los cables Que también lo haré en todos estos para asegurarme de que, de que no se salgan Lo mismo lo haré con los stops y con todo Para asegurarme de que se queden bien ahí en su sitio y nada, nada se afloje eh, Y nada, el spindle pues ya, está, ya estaría funcionando Ahí podéis ver cómo suben las vueltas Y el spindle girando, vale Aquí como veis este spindle que es el que hemos cambiado, que es un spindle eh, sin escobillas, vale, porque los que utilizábamos antes sí que es verdad que si le dabas mucha caña a la máquina se acababa, se le acababan fastidiando las las pastillas y era imposible cambiárselas. Básicamente bueno había modelos porque había modelos que venían con las pastillas que se podían cambiar y otros que no. Entonces, bueno, hemos encontrado estos que la verdad es que cuestan lo mismo y vienen sin escobillas y es todo muchísimo más fácil. Tiene la misma potencia, todo igual, pero no tiene escobillas. Entonces, pues vamos a hacer la prueba de corte y después ya por último para acabar colocaré los end stops, ajustaré todo para el ciclo del homing y quedará lista la máquina. Bueno, pues ya tenemos la máquina completamente cableada, ya está funcionando, no sé si la podéis escuchar de fondo y solo como apunte eh, he tenido que bajar la, el voltaje de los drivers porque se me sobrecalentaban y entonces de vez en cuando me perdía algún paso por sobrecalentamiento eh, pero bueno, con pues el resto está funcionando bastante bien y vamos a enseñaros un pequeño vídeo de, para que veáis cómo trabaja la máquina We'll be Ha terminado la pieza eh, y la verdad es que como podéis ver no sé si se apreciará muy bien la verdad es que el acabado superficial pues está bastante bien lo único que me ha quedado un poco regular es la primera capa, vamos a decirlo así, para que nos damos la primera pasada porque bueno, estoy cortando con una fresa que no es para cortar madera y entonces pues lógicamente el acabado no va a ser el que sería con una fresa, una fresa apropiada para eso eh, pero bueno, en general yo lo veo bastante bien Está bastante limpio el corte en sí eh, Y nada, espero que os haya gustado este vídeo de Sobre cómo cableamos la, la, esta fresadora que hemos diseñado nosotros La Furagal usando nuestro perfil eh, Y nada, eh, lo dicho, lo que os digo siempre Si os ha gustado este vídeo me dejáis abajo vuestras preguntas O inquietudes que tengáis en relación a esto y nada, eh, antes de marcharme lo que sí quiero recordaros es que este sábado 17 eh, Sobre las 7 de la tarde más o menos, pues nos vamos a juntar ahí unos coleguillas Para charlar un poquito y demás, que hace mucho que no nos vemos por el culpa del tema este del coronavirus Y nada, seguramente lo emitamos en, en directo, todavía no sé muy bien en qué canal será Y demás, pero bueno, si me seguís Por Twitter eh, Me imagino que esta noche pues hablaré con, con los distintos Personajes que se van a pasar Para un poco ver Cómo lo podemos hacer y demás Y ya os pondremos en el Twitter Ya le daremos bombi platillo en el Twitter Para que sepáis en qué canal va a ser y, y demás, vale Así que nada, espero que Os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo Adiós